Bueno, pues creo que la cooperación es importante porque todas las personas nacemos dignas y hay millones de seres humanos en el mundo que sus derechos humanos no son respetados y si nacen con esa misma dignidad que yo, ¿por qué no podemos ayudarles?